Come on, Peter. This is your suit. Dirigida y escrita por Ari Aster El film de terror sobrenatural Amenaza con conocer el número uno de este año Y es que en su presentación en Sondas En enero dejó abiertos a todos La película se centra en una familia La cual inicia a tener ciertas cosas extrañas Una maldición bastante, bastante rara Bastante, bastante eh, tétrica Todo esto va en en Erritari, O El legado del diablo Que ya va a debutar pronto en México La verdad te vas a paniquear en serio Está terrorífica la película Seguramente va a ser la número uno de terror de este año Aquí te dejamos los links para que vayas a ver los trailers Y además pues ve a verla al cine, ya va a debutar pronto Llévate a tu novia, a tu novia, a tu chico, a tu esposa, a quien tú quieras Para que con las palomitas atraganten del miedo Porque la película está súper súper chida ¿No me creen? Aquí les dejamos un clip para que se llenen de miedo Me espantaron, verdad que está súper, súper buena. Mi nombre es Pequito Manero, no lo olviden, vayan a ver el editario, el legado del diablo, a su cine más cercano, este debut ya se acerca. Uh. I just don't want to put any more stress on my family.